¡Basta! ¡No pueden estar aquí! Pero cuatro gusanitos No paraban de reír ¡Ja, <risa> ja! Cuatro gusanitos En el fondo del jardín ¡Ja, <risa> ja, El sapo dijo ¡Quietos! ¡Paren de reír! Y es que cuatro gusanitos Gusanitos, no paraban de reír <risa> Cuatro gusanitos En el fondo del jardín <risa> El sapo dijo ¡Ahora! ¡Salgan del jardín! Cuando cuatro gusanitos No paraban El sapo no dijo nada, no paraba de reír. Hola, soy Marina Rosenfeld. Quiero presentarles el espectáculo Cuatro gusanitos en el jardín. Lo protagoniza Aguamarina, que es el personaje que interpreto desde hace algunos años. También está el flaco muñeco, que canta como los dioses. Si es que no se duerme antes. La Flaco. Na, na, na. ¡Flaco! Na, na. ¡No te duermas! Buah, se durmió. Oh, hasta que se despierte. Mejor les muestro un video. ¡Cuántas presentaciones hemos compartido con el flaco! Excuse me. El la novia interrumpe la elección Torre. Niños y niñas participaron. Además, vienen muchos amigos invitados al Jardín de los Gusanitos. Unos presentadores muy, pero muy profesionales. Hola, hola. Hola. Señoras y señores. Señoritas. Y señoritos. Títeros. Y títeras. Y titeritos Y titeritas Y titeretititos Con ustedes... El maravilloso espectáculo... ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Entre los invitados tenemos bailarines, cantantes y humoristas como las vaquitas Mu y Mu El imparable lorito charlatán y los increíbles cangrejos sacateadores me olvido de ustedes porque son chiquitas. Van jugando así los fantasmas chiquititos, van jugando así con bolitas de cristal, van durmiendo así los fantasmas chiquititos, van durmiendo así en camitas de algodón. Bueno, no puedo mostrarles todas las canciones, todos los juegos, las bromas, pero lo que les mostré hasta ahora, se ve lindo, ¿no? Contamos con becas para que los maestros y maestras que asistan al espectáculo tengan acceso al taller de Manos Divertidas. Allí conocerán la forma de aplicar estas técnicas, los juegos y las canciones con los chicos en el aula. Bueno, ¿nos despedimos cantando? Si sí, camino mucho rato y me duelen las rodillas Me descalzo los zapatos y me siento en una Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos Fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue en la cabeza Se me fue, se me fue se me fue de la cabeza, se me fue, se me fue, se me fue de la cabeza, Eso, se me fue, se me fue, se me fue de la cabeza. <risa> Hasta pronto.